Todo lo que te dice, todo lo que te... Esta vida es dura, aquí estoy reviviendo esta cultura El rig es arte y origen, deja de creerte todo lo que te dicen Quiero soltar lo que mi mente abarca soy un marinero a la deriva en una barca Cuando intenta ayudar dijeron aparta y ahora estoy aquí escribiéndote una carta Introduciéndola en una botella No sé si llegaré a la cima por ella Pero lo que tengo por seguro Es que en lo musical lo haré como ninguno Esta vida es dura, aquí estoy y reviviendo esta cultura el rigi es arte y origen deja de creerte todo lo que te dicen esta vida es dura tus actos siempre te pasarán factura el rey es arte y origen Nada es lo que ves, este mundo solo finge Puede que aún me falte experiencia Que no sea capaz de contar mis vivencias Pero me fascina mi cantar Y seguiré cantando hasta el día que deje de respirar Una carta, un ritmo y un corazón latente Un sentimiento que siempre estará presente fue esfuerzo y no suerte, tropezar tanto me hizo más fuerte Esta vida es dura, la vida es dura, bebé Viviendo esta cultura, el rey es arte y origen Deja de creerte todo lo que te todo dice lo que la vida es dura, tus actos siempre te pasarán factura El rigi es arte y origen, nada es lo que ves, este mundo solo finge Y cuando estuve hundido, pude resurgir de nuevo hacia el camino Empecé perdido y mareado, sin tener a nadie a mi lado Y gracias. Cada minuto de vida Gracias por tantas idas y venidas Tantas risas y lágrimas perdidas Y encontrar la mejor de las salidas La música me hizo un gran favor Despertó una chispa en mi interior una forma de expresarme con tanto amor, abriendo los ojos de un cegado como yo. Hoy sonrío, mañana ya veré, esas caricias ya no me duelen. Saltaré para volver a subir, mejoraré para no tener que huir de las anécdotas que narro son todas reales, nunca he sido un engaño allá tú si no te las crees sigue creyendo solo lo que ves esta vida es dura aquí estoy reviviendo esta cultura el rey es arte y origen deja de creerte todo lo que te todo dicen Solo que te dije